Elisa. Tercera parte. Capítulo 24 Elisa e Isaac. Don Emilio y Doña Flor los vieron llegar tomados de la mano y no hicieron falta más palabras. Comprendieron inmediatamente que Elisa e Isaac se habían comprometido en un noviazgo. Ambos padres sabían muy bien de la incertidumbre de su hija respecto a Manuel, y esperaban que ella tomara la mejor decisión para todos. Se complacían con Isaac, pues a pesar del poco tiempo, sabían muy bien que era un muchacho lleno de cualidades y sobre todo que su amor por Elisa era sincero y profundo. Días después, por la tarde, llegó Manuel a la cabaña de Elisa. Estaba ahí para recibir su respuesta. Abrió la puerta del portón, y una vez hubo atravesado la terraza Y subido hacia el portón Tocó a la puerta Le abrió Doña Flor Lo recibió con cortesía Y le invitó a entrar al interior Elisa estaba en la sala leyendo Tareas de sus alumnos Lo recibió igual de amable Sabía a qué había llegado Lo invitó a salir y sentarse en una silla amplia y larga junto a una ventana en el portón. Para Elisa no era fácil esa conversación y no sabía cómo empezar. Manuel esperaba que Elisa le dijera que sí. Después de todo, habían vivido muchas experiencias juntos. Manuel comenzó la conversación. «Elisa, antes de que digas algo, tengo que decirte que estoy dispuesto a luchar por tu amor» y a demostrarte que es sincero. Tengo ahora tanto que ofrecerte. He progresado y madurado. Es verdad que te fallé al alejarme de ti, pero he recapacitado y te he valorado. Sé que aún sientes algo por mí. Te pido que nos des una nueva oportunidad por nuestro gran amor que nos tuvimos y que aún ahora existe. Estoy dispuesto a que nos casemos en cuanto tú me digas Conmigo no te faltará nada. Yo te protegeré a ti y a tus padres. Elisa, solo di que sí y tendremos un nuevo comienzo, aún mejor y más hermoso. Elisa lo escuchó con atención y respeto, meditando sus palabras. Agradezco todas tus palabras y las he escuchado con atención. Manuel, han pasado más de dos años. «Desde que hubiste partido. Han sucedido muchas cosas desde entonces. Estoy segura de que sigues siendo un gran hombre y cualquier mujer se sentiría encantada de tenerte como esposo. Lamentablemente, los dos hemos cambiado. Tengo que decirte que no, Manuel. No puedo aceptar tu petición de reanudar nuestro compromiso», le dijo Elisa suavemente a Manuel. Manuel se quedó perplejo. Aunque estaba dispuesto a respetar la decisión de Lisa, no estaba preparado para un no, y sobre todo para ese no tan rotundo en el que ni siquiera le otorgaba una pequeña oportunidad. Esperaba que por lo menos le permitiera reiniciar una amistad que con el tiempo sanara todas las heridas y luego fructiferara, fructiferara en un amor renacido. Sin embargo, Elisa no dio espacio para ningún reinicio con aquellas palabras. La sentía extraña. Por primera vez en su vida, tuvo la sensación de que no la conocía. ¿Cómo es posible que hubiese cambiado tanto? La última vez que conversaron observando las colinas, después de que fue por ella en el colegio, a pesar de sus dudas, la había sentido mucho más receptiva. Tenía que ser algo más Isaac Aquel muchacho con el que Elisa pasó el acontecimiento del baile En las fiestas del pueblo Sabía muy bien que se estaba hospedando en el cuarto anexo a la cabaña Entonces le inquirió a Elisa Es por ese muchacho, el tal Isaac ¿Cómo es posible que pongas en tierra nuestro amor Por alguien que ni siquiera conoces? porque sé muy bien que su encuentro es apenas reciente. Elisa recapacita. Tenemos una historia en común. Compartimos las mismas costumbres y sobre todo amamos a este pueblo y a esta región. En cambio, él es un extraño. No puedes confiar en un extranjero. A pesar de mis flaquezas, yo he progresado y ahora tengo todo para ofrecerte. Especialmente mi renovado amor. Él nunca será como nosotros, Elisa. Elisa lo escuchó con calma, controlada de sí misma. Isaac representaba para ella un nuevo amanecer, del cual no podía ni quería oír. Estaba dispuesta a defender su amor por Isaac, pero no quería perturbar más a Manuel. No deseaba lastimarlo con explicaciones o justificaciones innecesarias. Aún sentía algo por él. Sobre todo le deseaba lo mejor. Esperaba que entendiera su decisión. Ahora era más claro. Manuel había cambiado. La ciudad lo había transformado. Esperaba que fuera feliz aquí en el pueblo o en, el, o en donde el destino lo llevara. «Manuel, te pido que entiendas. He tomado mi decisión», dijo temiendo que sus palabras hirieran a Manuel. Comenzaba a ver en Manuel una reacción que no sospechaba, lleno de celos y de despecho. Manuel comenzó a sentir su derrota y experimentó un dolor en su alma. Ese dolor comenzó a cegarlo. Deseaba estar con Elisa y ella no recapacitaba de su absurda negativa. Entonces sus sentimientos comenzaron a nublarse y a confundirse. Pensaba para sí porque al verla de nuevo se le hacía imposible olvidarla. Le había dado tanto tiempo como ella se lo pidió y había sido inútil. Si tan solo hubiera llegado al pueblo unas semanas antes de las fiestas, antes de que llegara ese hombre que se, le estaba que se la estaba arrebatando, entonces ella habría estado más receptiva hacia él. Manuel estaba dispuesta a confrontar a Isaac y a desenmascararlo, no creía en sus intenciones y no le permitiría tomar a Elisa. Sin embargo, Manuel ya no podía distinguir si en su interior sentía desamor, despecho, capricho u obsesión. Daba igual, no podía olvidar a Elisa. Finalmente se despidieron, aparentemente en buenos términos. Quedaría una genuina amistad en nombre de aquel amor que alguna vez hubo entre ellos. Manuel decidió que dejaría el pueblo nuevamente, por lo menos durante un tiempo. Una vez hubo recapacitado, finalmente le pareció que era lo mejor para todos. Días después, Isaac decidió hospedarse con su patrón. Ahora que Elisa y él ya eran novios, le parecía más adecuado darle mayor espacio y privacidad. Además, así podría centrarse más en la granja y tierra del tío de Elisa. Amaba su profesión y se sentía realizado laboralmente. Trabajó arduamente, adquiriendo nuevos conocimientos y aumentando su experiencia. Su preparación como agrónomo fue bien valorada y ello ayudó a incrementar la eficiencia y productividad del lugar. Su patrón también estaba complacido con su trabajo y la anciana pareja sentía un afecto genuino por él, al que consideraban ya como un sobrino más. Isaac disfrutaba su trabajo y el pueblo le recordaba en parte a su pueblo de origen, donde vivió su infancia y adolescencia. Los meses pasaron rápidamente. Elisa e Isaac vivieron su noviazgo en los espacios libres que sus trabajos les permitían especialmente los sábados por las tardes y gran parte del día en los domingos. Muchas veces comían con los padres de Lisa. Era frecuente verlos caminando en los distintos lugares del pueblo o en sus cercanías. Convivían con amigos y familiares. También disfrutaban montar a caballo y alejarse un poco más hacia alguna de las lagunas que embellecían la región. Por su amable carácter y personalidad, Isaac rápidamente se ganó el respeto y cariño de la comunidad y la pareja de novios era bien recibida y apreciada. Isaac se compenetró en las costumbres del pueblo. Lo invitaron a asistir a las asambleas en donde conoció aún más personas y aprendió sobre su sentido de comunidad. Disfrutaba de la tradición del obsequio y espontáneo intercambio de alimentos y productos así como de las conversaciones en los bellos portales y jardines, como en las terrazas del interior de las casas. Isaac aprendió a amar a la comunidad, la cual con su sabiduría y paz interior innata de gente trabajadora, sencilla y noble, se reflejaba en sus tratos, rostros y estilo de vida. Sus miradas profundas y gran personalidad serviciales y amables con todos alegres y entusiastas su digno porte de gente campestre muy conectada con la tierra y naturaleza orgullosa de sus raíces y de su sincretismo cultural sus vestimentas mezcla de raíces indígenas e influencia española matizada en colores terrosos y algunos otros llamativos y fuertes colores sus bellos rebosos y cálidos gabanes las mujeres ligeramente maquilladas y los hombres engalanados con sombreros. Su modo de hablar pausado y profundo. Todo ello producía en Isaac la imagen de una bella pintura en la campiña. Así Isaac finalmente formalizó su compromiso con Elisa y decidieron casarse en un par de meses, justo a inicios del otoño. La fiesta se celebraría en el pueblo de San Simón, mas la celebración de la boda, ya que los padres de Elisa si eran muy devotos y religiosos, se celebraría en la parroquia de un pequeño pueblo aledaño al suyo, ya que en la parroquia de la Virgen del Carmelo no tenía servicios litúrgicos. Manuel, al enterarse del evento próximo, le envió a Elisa una carta, deseándole felicidad y prosperidad. Elisa lo invitó a la celebración en nombre de su amistad pero no había recibido respuesta de Manuel aún. Isaac envió una invitación también a sus queridos amigos Franco y Ulises, los cuales estaban comenzando a obtener un gran prestigio como doctores. Deseaba verlos en la boda y compartir la felicidad también con ellos. Fin del capítulo 24